Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 46. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón así deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esta razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos tres sesiones de práctica de cinco minutos completos, y el mayor número posible de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Cierra los ojos mientras lo haces y dedica un minuto o dos a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no las hayas perdonado, o las has perdonado completamente o no las has perdonado en lo absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona cada una de ellas por su nombre. Di lo siguiente. Dios es el amor en el que te perdono y di el nombre de la persona a quien perdonas. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines, tales como Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que soy bendecido. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. O ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar, porque el amor me ha perdonado. La sesión de práctica debe terminar, no obstante, con una repetición de la idea de hoy en su forma original. Dios es el amor en el que perdono. Las sesiones de práctica más cortas pueden consistir ya sea en una repetición de la idea de hoy en su forma original o en una afín, según prefieras. Asegúrate no obstante de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. Esto será necesario en cualquier momento del día en el que te percates de cualquier reacción negativa hacia alguien tanto si esa persona está presente como si no lo está. En tal caso, dile silenciosamente, Dios es el amor en el que te perdono. Y David nos dice: Dios es el amor en el que perdona. Hoy practicamos Usando el amor de Dios para perdonar. Recordando la ley del reino. Tú eres lo que extiendes. Abriéndonos al perdón. Al ver la adaptación de esa ley en este mundo. Que dice, tú crees en lo que proyectas. Dándonos cuenta de que cuando la mente intenta proyectar algo para verlo como si estuviera fuera, está estableciendo un aprendizaje por definición. Y con ese aprendizaje viene la necesidad de aprender a perdonar, de aprender que nada existe fuera de la mente, de ver que la enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí lo es. Y si enturbias el reino de cualquier forma, estás percibiendo lo que no es de Dios. Creer que existe algo cuando solo existe Dios es inventar la percepción, una percepción falsa de uno mismo y de nuestros hermanos y hermanas. y cuando lidiamos con la percepción debemos compartir el Espíritu Santo le pedimos al Espíritu Santo que dirija nuestros pensamientos nuestras palabras y actos que cure nuestra percepción de la fragmentación de la linealidad para poder experimentar el momento, para experimentar la simultaneidad del tiempo, para perdonar de verdad. Queremos llegar a la certeza, en el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Sabiendo la ley del reino, que eres lo que extiendes, extiendes amor porque eres amor. Nuestra lección de hoy nos da esta oportunidad. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, porque es un mundo de ilusiones. No le estamos pidiendo a Dios que nos perdone. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. De manera que nos estamos perdonando a nosotros mismos, liberando nuestra mente de las ilusiones, permitiendo que el amor de Dios se extienda a través de nosotros conociéndonos a nosotros mismos como el Cristo, extendiendo el amor que se nos dio en nuestra creación, aceptando la salvación. Al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. De manera que hoy practicamos con profunda sinceridad y con devoción profunda. Llenos de la presencia de Dios cuando decimos, Dios es el amor en el que perdona